en este momento quiero comentarles que me encuentro aquí en, las, en el centro de la ciudad de Dayton en unos cuantos minutos aproximadamente 15 o 20 minutos más se dará encendido el encendido mejor dicho a lo que es el árbol de navidad y con esto definitivamente empezaremos las fiestas decembrinas aquí en la ciudad de Dayton exactamente enfrente de mí pero yo me encuentro a un costado de lo que es el escenario hay un coro, el coro de la ciudad de Dayton, que es el que se encarga de cantar los villancicos navideños en esta, en esta época. Bien. Estamos a unos segundos por el encendido del árbol de Navidad. Hola a todos, estamos aquí en el centro de Dayton, Ohio, y estamos aquí el arbolito de navidad que aún no se ilumina en unos segundos, se va a iluminar, estamos aquí todos, todos, todos, en esta plaza unidos para la celebración del encendido del árbol de navidad. Pues en este momento efectivamente acaba de, de dar inicio lo que es el desfile de las fiestas navideñas un día después de la acción de gracias del Thanksgiving, nos encontramos en ese momento en el centro de la ciudad de Dayton Espero que este sea un desfile muy colorido como siempre lo ha sido. Y estamos viendo aquí que es un pastel, un pastel del 49 aniversario. en este momento de hecho estamos, estamos viendo la presión de un grupo de tambores de aquí de la ciudad de Dayton Ohio muy bien, muy bien precisamente este, este equipo y este grupo es de mis amigos de Dayton Ohio bien. ok momento este grupo pertenece a uno de mis amigos en esta ocasión está pequeño pero por lo general es mucho más extenso y más grande Bien, bien, bien. Este es un grupo de, de tambores y ahí vamos viendo generalmente el siempre se presenta en varios eventos de aquí de la ciudad aquí estamos viendo a unos pequeñines en este momento con todo y frío por con muchas ganas de participar en el desfile. No qué bonito, qué bonito la verdad. Espero que ustedes estén disfrutando también estos momentos, así como nosotros nos encontramos disfrutando en ese momento. Qué bien, qué bien. bien viendo seguimos viendo que muchos eh, pequeñines en este momento siguen des desfilando naturalmente algunos de ellos acompañan de sus familiares como lo vemos aquí en este momento todos todos totalmente felices y contentos muy bien muy bien esta es una un, toda una, una una una festividad aquí en la ciudad y tratamos de no perdernos de no perdernos este evento cada año sensacional sensacional participan en diferentes lugares de lo que es la ciudad de Dayton con diferentes eventos algunos con desfiles pues como en este caso las comparsas con los pequeñines y en otros en otros casos en otras situaciones con las famosas carro no ¿Cómo le llamaríamos aquí los carruajes adornados con luces como lo estamos viendo en este momento perfecto perfecto es una una empresa es una empresa que se llama Boyd Allen está participando aquí. y esta precisamente es una concesionaria de Chevrolet efectivamente Chevrolet presente en la festividad de Dayton Ohio excelente me encanta cuando vienen en este momento los uh, diferentes cuerpos de seguridad de la ciudad los sheriffs la policía desde la ciudad de Dayton eh, vienen bomberos también y esperamos esperemos que detrás detrás de ellos vengan otros carruajes bien estamos viendo que es Montgomery, Montgomery County perfecto haciendo su presentación una de las camionetas de los sheriffs, sheriffs de aquí de Dayton Una van, una van el punto que también pertenece al cuerpo de, de sheriff precisamente para transportar diferentes cuestiones me imagino que más personal o equipo a los lugares donde se requieren ocasiones bien ahora que le toca hacer su presentación a los bomberos de la ciudad de Dayton el Dayton Fire, Fire Department efectivamente mi respeto, todos mis respetos para ellos, la verdad. Es algo sensacional. Algo sensacional. siempre en este tipo de eventos y famosos jingles navideño es algo que me fascina la verdad bueno creo que nos fascina a todos definitivamente no hay nada no hay nada mejor que un poco de música y aquí vamos precisamente un motociclista un marcha exactamente en un motor de marchas perfecto y estamos de una iglesia exactamente del grupo religioso perfecto y los motociclistas que nunca pueden faltar y como comentábamos como comentamos por aquí exacto un pequeño un pequeño carrito no sé cómo llamarlo realmente no sé si un carro es algo adaptado pero qué precioso eh se sí, ve muy bien se sí, ve muy bien la verdad ahora viene un escuadrón de pequeñas mini motos la verdad qué fantástico excelente pequeñísimas las mini motos ¡Oh! es algo que me fascina espero que ustedes les esté gustando también están haciendo un espectáculo aquí enfrente excelente excelente Son siete pequeñas motocicletas haciendo su espectáculo. Y por lo que estoy viendo, ellos pertenecen, pues igualmente, a un equipo como de seguridad. Sí es un equipo de seguridad. <risa> haciendo sus caramuzas, tratando de no chocar definitivamente. Bien, y lo lograron. Ninguno ha chocado hasta el momento. Perfecto. Bien, bien, bien. Excelente, excelente buen ejercicio, buen ejercicio definitivamente como lo estamos viendo fabuloso <ríe> y continúan, continúan otro pequeño, otro pequeño hay ah, unos pequeños payasitos definitivamente que nunca pueden faltar la alegría de siempre <ríe> Muy bien. Los payasitos siempre. Y bueno, creo que es algo que no no podemos pasar, dejar pasar por alto. Bombero de payasito. Sí, efectivamente un bomberito disfrazado de payaso o un payaso disfrazado de bomberito, perfecto. Bien, se han detenido un poco, no, han, no avanzan, no han avanzado más. totalmente, llenos de colorido muy bien ahora continuamos con el siguiente carruaje, una representación ¿de qué podría ser? pues una pequeña casa de navidad definitivamente oh. Ya, ya estoy viendo esto es precisamente por parte de uno de los bancos por parte de uno de los bancos efectivamente y nunca podía faltar nunca pueden faltar los autobuses de la ciudad nunca nunca la verdad es un gran excelente servicio por parte de, de los autobuses mi respeto para ellos para todos los servicios que se dan aquí dentro de la ciudad de Dayton perfecto ahora vemos que hace su presentación Jim City perfecto con un Grinch efectivamente ahí vemos un pequeño Grinch También hacen su presentación Que bonito, verdad Y uno muy pequeñito aquí El otro, un poquito más bebé En la carriola como... Tradicional canción en Navidad Efectivamente El I wish you I wish you Merry Christmas Feliz Navidad para todos It's <laughs> Yeah. <laughs>